Yo tenía, por lo menos, dos manos llenas de animales. ¡Dos! ¿Eh? Pregúntale a la vaca. A ver si sabe algo de las damas. ¿A la vaca? Sí, sí. ¿Qué me dices? Tendremos que llamar a un traductor vaca-persona. ¿Un traductor de vaca-persona? Sí, sí, sí. A ver... Entre ustedes... Los... La rubia. Ah, la rubia. La rubia sabe, sabe, sabe, sabe traducir de A ver, Margarita, cuéntale a la rubia, a ver. Que le darán nuevos fritos para desayunar, que les quitarán el pulgón de la hierba y que los dormirán en colchón picolín. ¡Oh, no! ¡Ah, eh. no! Salando <risa> la ¡No! ¡No había arriba! ¡Arriba! ¡No veo ni Oye, voy a hacer una cosa Voy a volver a... a... ¡Ay, ¿Qué me falta? ¡Uno! Nos voy a volver a cortar? ¿Uno? Tron? ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Uno! A ver, a ver, vamos a hacer una cosa Si no volvéis a ver, me avisáis, ¿vale? Allí. Esto no se puede consentir Tendremos que hacer algo ¡Pajarito! Mira. Hacia ellos y con prisa se acercaban, un caballero. Y detrás de una tronada, y no hay nubes en el cielo, ni rayos ni pedregada. Serán mil enemigos persiguiendo a caballo. Serán doscientas vacas destempladas. De ¡Ah, no nos hemos pillado! ¿eh? Venga, bueno, la la más, la primera primera ¡Que cagón! El... Esta... ¡No se ¡La tenéis ¡No avisar, 30. ¡Ahí, qué ¡Ahí! Por la boca no la hará, pero por el cola. Sí. ¡Ay, qué alivio! ¡Oye, oye, tú, cojo! Co. ¡Qué broma! Hola. ¡Un día me dijeron que duraba el virus! Y mírenme, 40 días y 40 noches que no puedo ni respirar. ¡Ah! El caballero Roger de Flor. Oh. Y vengo buscando fiel guerrero como vosotros. Para reconquistar las tierras. es caballero! Pues señor, o lo que sea. ¿Y no deberías tener un caballo, una armadura y, y, y una espada? Pues sí, sí. No debería contarlo, ¿no? Me quita la armadura. Y las armas. Y tan deprisa pasó, que luego no las encontré, ¿ah? <risa> Y en el segundo, fue tanta no lo no nada, eh! ¡Yo no vuelo no, nada! No. Como yo, siempre entre las latas y los corderos, me tronco los matos! <risa> oye, oye, oye, oye, ¿o mismo, ¿y ¿qué decías que querías? Pues reunir hombres valientes. No tenemos armas ni dinero. Es más, nos lo han robado todo. ¡Ah! Pues mira. Yo soy la solución. Después de la batalla, de la batalla os pagaré parte de lo que, pero la tenemos que pensar. Espera, espera, acaba. tome! ¡Mira, Pero pero, pero, pero, pero o, oye, señor, que es que nosotros no sabemos luchar, no tenemos... ¿Vosotros no tenéis nada que yo pueda utilizar para pegaros una paliza a los sarracenos? Hombre, pues tenemos los palos con puntas, que son los que usamos así para a las vacas. ¡Espera que te lo enseño! ¿Cómo se llama? Eso se llaman azconas. Y también tenemos los cuchillos con los que cortamos la carne. Y los corteles, que son bastante grandes. ¡Mira, mira! A ver, a ver. Venga. A ver, a ver. que es la guerra, y se ríen sin consuelo de los pedos del guerrero. ¡Espere, señor ministro, que es que no me aguanto de la risa! Así no llegaremos a ninguna entrenamiento no hará falta para pegarle una paliza a estos es guerramontes. A la rofe, cuando quiera, nos vamos. Venga. Ay, los pastores no son rivales para ellos. Los pastores están contentos. No saben lo que es la guerra. Lo único que se creen es que se van de a ver, a ver. Pues nada, que a dar a los Venga. A ¡Para ah, de mangrana! Ah, oye, oye Obispo, obispo, que es que a mí me da mucho miedo, ¿eh? ¡Hola! ¡Apolillo! ¡Venga! ¡Va! ¡A pelear! ¡Ataque! ¡El ataque! que me han dado que en el pino, mira vida! ¡Otra vez! Pero esta vez ¡Iré yo delante! ¡Venga, deja, quita, quita, quita, quita. el ¿Sí? ¡Ahí ¡Ahí ¡Ahí ¡Ahí ay ¡Ahí ¡Ahí ¡Ahí ay, ay! ¡Ay, ay! que me han pegado mucho otra vez! ¡No podemos con ellos ¡No te preocupes! ¡Que tenemos un arma secreta! ¡Venga! ¡Iremos al ataque una vez más! ¡Pero yo adelante y con el valor que nos sobra a los caballeros, ¿eh? ganaremos al enemigo y recuperaremos nuestras presiones. Venga, venga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sos el que mucho otra vez! ¡No podemos con ellos! ¡No te preocupes, que tenemos un arma secreta! ¡Venga! Y el ataque con la cabeza gacha. Eh, pues el ataque me parece que era algo así. nada. Los sarraceros vencidos. Es la hora de empezar. ¡Eso sé, sí, ¡Eso sé! Sí. ¡Mira! Traigo un saco con perras. ¡Mira cuántas! ¡Mira! No, a ver, a ver, no, mira. ¡Me cago en todo! ¿Serás tontorrón? Con esto no podemos volver a casa. ¡No tenemos ni pal... Bien. ¿Eh? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo de pelear no está nada mal, pero si queremos ganar dinero de verdad, lo hemos de hacer por nuestra cuenta. Nada de eh, juntarnos y hacer un ejército, ¿eh? ¡Estupendo! Prepararemos una reunión y defenderemos la corona de Aragón. Os tendremos que poner un nombre terrorífico. Eso, eso, no, un nombre terrorífico. A ver, a ver. Eh, nos pondremos los Pokémon del infierno. Porque <risa> no sabes lo que dices. Oye, eso sé. Yo tengo hambre. Que es que es que no hemos almorzado. ¿Te quieres callar, que no me dejas discurrir? ¡Vete a almorzar al bar! Sí, sí, vete a almorzar al bar. ¿Qué has dicho? Que almorzar al bar. Almorzar al bar. Almorzar bares. Así nos podemos llamar. ¡Los almorzar bares. ¡Vale! ¡Vale! con unos y otras con otros, según le convenía a su bolsillo. Cruzaron el mar en barco y conquistaron otros reinos. Como también les engañaron, se quedaron con todos. vencieron a muchos caballos. Dicen que era, pero la verdad fue esta. <risa>